Abrimos las inscripciones a nuestro entrenamiento. Revoluciona tu amor y comunicación contigo en tu pareja en ocho semanas. Terminamos nuestras cuatro sesiones del taller gratuito. Y ahora, para quien se quiere comprometer con sistematizar esta transformación en su relación, abrimos las inscripciones a este gran, magnífico entrenamiento donde tú vas a poder... Dejar atrás el enamoramiento, tú vas a poder dejar atrás estos conflictos, estas discusiones, quién tiene razón, quién tiene la culpa, el distanciamiento eh, para poder dar el salto de conciencia y e instalarte en el amor consciente. En El amor consciente como lo viste con las tres claves, el amor consciente hacia ti misma, hacia ti mismo, dejando a un lado la autocrítica, la autodevaluación y de una vez por todas, reconciliarte contigo y darte la importancia que tú tienes, saberte como ese ser magnífico y fantástico que eres. Número dos, a partir de revolucionar tu relación con tu pareja, haciendo a un lado la parte crítica, la parte del imaginario, las quejas, los reclamos internos o externos que no te llevan a ningún lado y poder practicar este amor consciente sabiendo ahora, como ya lo sabes, que el amar conscientemente a otra persona sana tus propias heridas del pasado, sana tu propia huella de abandono. Y vamos a estar practicando eso a lo largo de estas ocho sesiones del taller. Y número tres, la comunicación sin discusión, sin pleito, a través de estas seis herramientas que ya vimos, que eh, conforme lo vas implementando, vas generando este estilo de comunicación sin conflicto, orientado hacia la comprensión, hacia la empatía, hacia las peticiones respetuosas, hacia el establecimiento de acuerdos, la negociación y eh, la solución de problemas. Tu vida va a transformarse al sistematizar estos cambios en ti, al establecerte en este amor consciente y lo, lograrás dirigirte en la dirección de la creación y construcción de esta relación como tú la quieres. Una relación basada en el amor, basada en el respeto, basada en la independencia, basado en la confianza, basado en ser equipo. Eso, tú puedes dirigirte en esa dirección. Y para darle continuidad a lo que has aprendido estos días en los talleres, he diseñado este entrenamiento. Este entrenamiento de ocho semanas donde yo en un grupo pequeño de 15 personas, yo te guío de la mano a través de las ocho sesiones para que lo aterrices en tu vida cotidiana. Veremos mucho más material, veremos el curso de huella de abandono completo, está incluido, el curso de huella de abandono completo está incluido para que tú te sumerjas en la comprensión de esto que es fundamental sanar, la huella de abandono. Eh, viene también implícito, viene el taller de los siete pasos, para poder revolucionar tu amor y comunicación, donde desdoblamos las tres claves en siete pasos muy específicos, cada uno de ellos con sus ejercicios, cada uno de ellos con su meditación, cada uno de ellos con sus afirmaciones, que te va a permitir el poder generar esta transformación dentro de ti. Y por supuesto, las sesiones en vivo, donde estaremos interactuando tú y yo, ahora en modalidad de entrenamiento, no es una exposición mía, teórica, para eso están los videos del curso Voy a abandono y los videos del taller de 7 pasos, sino a través de interactuar íntimamente y donde yo te voy a ayudar a hacer estos ejercicios. Y en el grupo, en un grupo amoroso, donde practicamos la empatía, donde practicamos la comprensión, donde practicamos el apoyo mutuo, vas viendo que hay otra forma de relacionarte. Tenemos dinámicas de parejas donde tú vas a practicar las herramientas de la comunicación eh, sin pelearse, donde tú vas a practicar la escucha empática con paráfrasis, donde tú vas a practicar eh, con parejas dentro del entrenamiento eh, las solicitudes respetuosas, las negociaciones y eso te va a permitir catapultar tu relación a otro nivel. Este es el momento que tienes para tú decidir comprometerte contigo, valorar todo lo que puedes lograr con este entrenamiento y poder transformar tu relación contigo misma, contigo mismo y con tu pareja. Recuerda, si no eres tú, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Si no es con amor, ¿cómo? Te lo mereces. Tienes toda la información aquí abajo. Las inscripciones están abiertas hasta este lunes 3 de abril a las 8 de la noche para que tú te comprometas e iniciamos el lunes 10 de abril de 7 de la noche a 9 de la noche hora Ciudad de México. El grupo en vivo que es la corazón del entrenamiento, ahí estaremos viéndonos para realizar estos ejercicios, estas dinámicas y por supuesto contestar todas las preguntas que tengas de tu situación específica, Comprométete contigo misma, contigo mismo. Este es el momento. Da el salto y construye el amor consciente en ti. Te espero.